Cómo están bienvenidos una vez más acá a mi canal de youtube y hoy estoy muy contento estoy muy feliz muy feliz porque mmm, cumplo 10.000 batallas en este juego sé que son poquitas que bueno es un comienzo 10.000 como mínimo en realidad porque bueno, juego bueno, con la cuenta del sheriff y demás pero eh, que tampoco tengo muchas batallas. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar mucho y empezar a hablar. Porque cuando empiezo a hablar, después no termino. Y eso termina siendo un problema porque el video se hace muy largo. Bueno, eh, quería grabar la batalla 10.000. Salió esta batalla con el 1357. Lo elegí especialmente. Eh, es lo que hay, es lo que salió. Es como juego yo. Creo que es como se debe jugar un ligero más o menos. Y más este ligero en particular. Así que bueno, amiguitos, quería compartirlo con ustedes, la batalla número 10.000, mi batalla número 10.000. Así que estoy cumpliendo años en World of Tanks, se podría decir. Estoy cumpliendo batallas, se podría decir. Así que vamos a darle sin más a la, a la espera. De paso voy charloteando un poquito. Bueno, eh, quería agradecerles porque el canal está creciendo un montón, el canal de YouTube y el de Twitch también. Están todos creciendo a full. Estamos ATR. Estamos a pleno y eso es gracias a ustedes que carrean la partida día a día, la partida de, de, del laburo que hago yo. Porque este es mi laburo, eh, me, encanta, me encanta hacerlo y lo disfruto. Y disfruto que ustedes disfruten de mis partidas. Cada youtuber, cada jugador es como es y hay cantidad de canales, como cantidad de personas hay detrás de cada canal. Eh, yo comento las partidas como considero, como creo que es lo mejor trato de hacer el canal trato de hacer mi trabajo para que ustedes la pasen, la pasen bien disfruto de, de esto haciéndolo esa les digo es mi trabajo yo hago esto a full y, y bueno maquino todo el día de qué forma puedo entretenerlos de qué forma puedo divertirlos y eso me encanta me encanta porque a veces me apuesto a la noche y digo a ver qué puedo hacer mañana qué les puedo dar a los chicos eh, a los seguidores por eso es que trato siempre de, de en cierta forma eh, para que bajar un toque el volumen de esto ¿Está full está eh, por eso trato en cierta forma de bueno, de, de, de darles premios que salen de mi bolsillo otros me lo da Wargaming y bueno, pero en conclusión lo que importa es eh, que ustedes la pasen bien, bien o sea, esa es la idea que ustedes se, se entretengan que comenten, que pongan like que pongan dislike si no les gusta porque puede que no les guste Ahí de paso despoteamos al 3.57. Eh, obviamente todo el contenido que hago puede que a veces les guste, puede que a veces les parezca bien, que les parezca mal. Está perfecto, acá cada uno es libre de pensar lo que, lo que quiera. Este es un canal totalmente libre, es free. Sos libre para criticar al World of Tanks, para criticar a, a Wargaming si consideras que es así. Pero siempre con respeto. Eh, siempre con buena leche, digamos, eh, aportando lo que uno considere que está bien y lo que considera que está mal también porque obviamente es una empresa que son seres humanos se equivocan hacen cosas buenas hacen cosas malas pero creo que siempre están tratando de dar un paso más siempre dan un paso más adelante y eso por eso es que soy community contributor y por eso es que yo elijo bueno acá está el type acá creo que me equivoco por intentar darle tantos tiros y quedarme tan estático Esperá. nada nada me como un tiro de 170 eh, bueno, y ahí ya de decido irme porque me va a matar Pero eso, es, es una empresa que, que, que no está estática, que no se queda siempre estática y, y bueno, eso me eso me gusta, eso me gusta Y por eso yo elijo estar acá cada día Y además para, para darles una herramienta más para entretenerlos, no por supuesto eh, porque la empresa se porta bien con nosotros En el sentido de que nos da tanques Nos da un montón de cosas Ve que acá no estoy... What the fuck, porque me dispara Si supuestamente no está espoteado. Ay, y ahí ya empiezo a moverme porque Me voy, me voy, me voy eh, Pero bueno, eso amigos, eso eh, Quería compartir con ustedes este cumple batallas No sé cómo decirle, cumple batallas, vamos a decirle Y bueno, estoy muy contento porque ya les digo Repito Eh... El canal ha crecido un montón y es pura y exclusivamente gracias a lo que ustedes comparten. Yo les rompo las bolas para que compartan y ustedes van y lo hacen, lo comparten con los chicos del clan, con amigos. Dicen, mirá, acá hay un, un chabón que regala tanques, que es buena onda, que, que hace sorteos. Organicé un torneo que lo realicé plenamente con mis recursos, con mi dinero, eh, con mi tiempo también, porque podría estar haciendo otra cosa. Y sin embargo, trato de hacer ciegos ahí porque pensé que estaba ahí y después me di cuenta de que estaba más allá. El churchito. Eh, ahí está, el Black Beans, perdón eh, entonces eso, ¿entendés? Eh, lo organizé como pude, fue el primer torneo que organizé y bueno, los muchachos se, se llevaron el, el oro, y se les deposité al otro día como correspondía se lo habían ganado y lo ganaron bien hicimos un torneito que estuvo bueno lo tienen para verlo en el canal también eh, seguramente vamos a estar haciendo más y. Pero bueno, por eso no, no se pierdan. Siempre que puedan compartan porque. Porque este es su canal. Y las cosas que se hacen son para ustedes, digamos. Porque el torneo, yo lo que me llevé, fue un buen momento, un grato momento con todos ustedes. Después estábamos todos en disco, nos cagamos de risa, la pasamos re bien, hicimos carrera, después en otras veces también hacemos carrera. Doy premios. Pero es todo para la comunidad, es todo para ustedes. Por eso. ahí me arrepentí. Por eso siempre planteo una comunidad eh, antitóxica. Me gustaría que, que cambien. Entre las cosas que me gustaría que cambien es el, el bardeo permanente. Porque alguien hace las cosas bien o mal. Hay cosas para corregir en cada jugador seguro. Como yo hago un montón de cosas mal en cada batalla. Ni hablar que sí. Pero pero no lo hago desde, desde, el, desde el egoísmo. O desde... Trato de jugar y hacer lo mejor que puedo. Como les digo siempre, como comentaba con el chico del IS-7 que uno me puso... Bueno, pero si es un chico de 7 años el IS-7 que se quedó en el medio de la nada con un pesado... Está perfecto que sea un chico de 7 años. Está buenísimo. Lo felicito y lo aplaudo si puedes jugar a los 7 años con un IS-7 y jugarlo. Porque yo a los 7 años capaz que era un tonto que no sabía jugar. Eh, porque soy un poquito más viejo que algunos. Acá lo tenemos de culo de K85. Voy y le descargo todo. Pum, pum, pum, pum, pum. Eh, pero pero bueno, eh, yo qué sé, la mecánica del juego tiene, es así, tiene sus mecánicas los pesados tienen características, los medios tienen otras características y los ligeros y los cazas y las artes tienen otras características entonces, no veo mal decir, bueno, eh, mirá, Nando, eh, yo por ejemplo, si me ves con el ligero que voy hasta la base enemiga a los 30 segundos de empezar la partida y muero alguien me dirá, che, pero lo jugaste mal, y sí, lo jugué mal, lo jugué mal ¿Seguro que sí? ¿Está mal decir eso? No, ¿por qué? Si yo no estoy diciendo Ah, no, pero Nando es un tonto Es un HDP Es un hijo de mil Es un porro Es un boludo No, yo me, me dijiste Che, mirá, Nando Yo creo que ligero Podrías haber hecho esto Esto y esto Porque así no ayudas al equipo <clap> Bárbaro, te aplaudo Está buenísimo Pero entonces por eso Quiero desintoxicar un poco Desde mi canal Por eso no me van con los bardeos Gratuitos Los bardeos tontos y el otro día que había un chabón que me puso No sé qué, que era un banco Ah, pero fue en el canal de Twitch, en un directo Porque me salió una mala partida, me dijo Eh, vos sos un manco Vale automático, lo expulsé del canal, al toque Porque no me caben esas estupideces Andaba a la gente, ¿entendés? ¿no? Porque te pueden salir malos Sos un recont un recontra pro con un win 8 de 50.000 No existe, pero bueno, de 5.000 ponele Con 75.000 batalla Y sos recrack, tuviste una partida mala Y viene uno que, que, no, te conoce, que no te conoce Y te dice, eh, pero sos un manco que me tengo que comer ese bardeo. Yo soy un jugador como cualquiera, man. Y todos somos jugadores como cualquiera, en el sentido de que cada uno hace lo que puede, ¿entendés? Entonces, eso de mandar, mensaje, mandar mensajes eh, toxiqueando a la gente para que se tinteen y queden todos con una rosca y recalientes, eso no me cabe. Eh, por eso, desde mi canal, yo hago lo que considero y si les gusta, excelente, buenísimo. Mira, me da un hijo de puta, justo ahí. Eh. Eh, los aplaudo y me encanta, y me encanta que me apoyen porque hay un montón de, de chicos nuevos y que están incluso eh, donando dinero al canal en Paypal, que yo, si, dicho sea de paso lo dejo abajo en los comentarios, y seguramente esa plata vuelve al canal, va a volver al canal porque eh, lo voy a dar en sorteos o porque la voy a dar o porque puedo comprarme una memoria más que realmente necesito porque a veces eh, no puedo grabar con la calidad que me gustaría. La cámara no es la que más me gustaría. Pero es la que yo pude comprar. Eh, tal vez nos filman recontra 4K. Como hay otros chabones. El micro. Este es lo que hay. Es lo que tengo. Es, está medio baqueteado. Está medio roto. Bueno. Se escucha como se escucha. Es lo que hay chicos. Pero la verdad que les agradezco. y Que me hayan bancado tanto en este tiempo. Y... Me parece una despedida. boludo. Me hayan bancado tanto. Pero... No. Todo lo contrario. Es... Es un renacer del canal, creo que de un tiempito acá eh, empezó a renacer y está creciendo un montón. Y eso es gracias a cada uno de ustedes, chabones, eh, que están ahí del otro lado. Y gente, de un montón de países, boludo, de México, de Brasil, me escriben de Estados Unidos, me escriben de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia... Y todos sean bienvenidos. Bienvenidos porque somos una comunidad, man. Somos una comunidad. Y este en particular es un canal antitóxico, boludo. El que bardea, siga su ruta. Porque el canal no está hecho para eso. A veces nos calentamos todos. Tenemos partidas de mierda. Sí, tenemos partidas de mierda. A veces me voy con un cero y puteo y, y golpeo el coso. Pero es un drama mío. Yo no empiezo a escribir y a bardear a todos. ¿Entendés? Eso es lo que para mí no va. ¿Te salió una mala partida? Bueno, la macho. Pancastila. ¿Qué va a hacer? Es así. Pero bueno amigos, queridos, no le robo más de su tiempo. Así les hago. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Porque el canal está creciendo a pasos agigantados. Tanto el de YouTube, que subo videos casi a diario. Casi un 100% a diario, digamos. Eh, gracias a todos los que me... Otra cosa, bolas, que me mandan replays. Tengo un montón de replays ahí guardadas que no puedo... No, no llego. Tengo que subir... A ver, yo sé que les gustan videos más o menos cortos, pero no puedo subir una, un video solo con cinco replays para desatascar. Pero les agradezco un montón porque mandan replays porque confían en mí pidiéndome consejos. Le eh, ponen, che Nando, ¿qué te gusta? ¿Qué tanque te parece que saque más? ¿Este o este? Y yo le digo, bueno, saca este. Y el chomba por esa línea. Y después el tipo va a dedicarles horas y horas y horas de su vida a sacar ese tanque que Nando le dijo. Y eso me encanta porque trato de ayudar, siempre. El objetivo del canal es help, helping, ayudando a los, a los demás. Bueno, amigos, no les quiero robar más tiempo, la verdad es que, nada, no quiero ser pesado. A veces lo soy, lo lamento, pero bueno, es así. Eh, así que, bueno, nada, mil, mil, mil, mil, mil, mil gracias a todos los que aportan al canal desde diferentes lugares. No quiero no empezar a nombrar porque me voy a quedar corto, porque tengo un montón de gente alrededor que me ayuda. A los community contributors también, que están ahí, a, obviamente que están ahí al lado al jefe de los community también, a Felipe, que siempre está ahí al pie del cañón. Eh, bueno, a Sarge, a Sirjot, a todos los chicos de, de, la, de los community, eh, que, que siempre están ahí para, para cualquier cosa y evacuar dudas. Bueno, a Vergara también, a Forte, que, también, que está un poquito más eh, ocupado en otros temas, pero bueno, ojalá que lo tengamos de vuelta. Y bueno, amigos, nada, me despido porque si no lo voy a hacer muy, muy largo. Muchas gracias. Mil, mil, mil, mil, mil millones de gracias a todos. Los quiero mucho, realmente los, los quiero un montón porque me me hace sentir re feliz, re contento y cada día me levanto con más ganas de subir videos y hacer directos a diario de lunes a viernes en Twitch 21 a 30. No se olviden y compartan. Bueno amigos, sin más me despido. Muchísimas gracias, los quiero mucho y adiós. Hasta la próxima.